Eh, toda en pantalla. Entonces, eh, buenos días nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la sesión de cinética química. Eh, anteriormente habíamos quedado en que existían ciertos factores que podían incidir sobre la cinética de una reacción química. En este caso, eh, uno de los factores más importantes es la temperatura. Por cinética química entendíamos como la velocidad o todos aquellos factores que se involucran y que propician que una reacción se lleve a cabo. En este caso, aquí precisamente eh, vamos a hablar de un factor fundamental para que una reacción se lleve a cabo. En este caso ese factor se denomina las colisiones efectivas. Resulta que las moléculas eh, tienen energía cinética propia o tienen una energía interna esta energía cinética permite el movimiento aleatorio de las moléculas. A mayor temperatura, mayor energía cinética, por ende mayor movimiento va a existir. En una reacción química, en este caso tenemos la molécula de monóxido de nitrógeno, que va a reaccionar con la molécula de ozono para producir dióxido de nitrógeno y oxígeno. En esta reacción, una, un átomo de la molécula de ozono va a ser transferido hacia la molécula de monóxido de nitrógeno para que ésta se, se convierta en dióxido de nitrógeno y la molécula de ozono, como ha perdido un oxígeno, entonces se convertirá en oxígeno molecular uO2. Eso es lo que ocurre en esta reacción y de esa manera es que ocurre la reacción. Entonces vemos que existen tres tipos de colisiones. Bueno, podemos de, identificar dentro de todo tres tipos de colisiones. Una en donde la molécula de óxido de nitrógeno o monóxido de nitrógeno choca, esta es la primera colisión, choca con la molécula de ozono, y esta es la, la molécula de NO, choca con la molécula de ozono, y en este caso el lado por el que está chocando con la molécula de ozono es el oxígeno de la molécula de monóxido con el oxígeno del medio de la molécula de ozono. Esa colisión en particular no genera eh, un desprendimiento de la molécula de oxígeno, que es lo que queremos que le suceda a la molécula de ozono, eh, queremos que se desprenda un átomo de oxígeno, pero ese choque en general no produce eso, sino que produce una repulsión, eh, la molécula de ozono va a salir disparada en la dirección contraria donde venía y la molécula de oh, pero la, la de monóxido sale disparada en, las en direcciones opuestas. Y esto, pues obviamente produce las mismas moléculas que teníamos originalmente. Este choque de estas dos moléculas en la posición 1 no fue efectivo para que se llevara a cabo la reacción. Entonces son choques inefectivos. Y ocurren, ocurren en las moléculas. No todos los choques que ocurren en una molécula son eh, efectivos. Luego tenemos otro choque de la misma eh, naturaleza. Aquí, en caso contrario, está chocando el átomo de nitrógeno con el oxígeno central de la molécula de ozono, y ese choque pues también genera una repulsión, y vamos a tener nuevamente que las moléculas que se forman, o las moléculas que, que tenemos al otro lado de la flecha, son las moléculas originales. Este choque también fue inefectivo. Ahora vamos a ver el choque número 3, que, que está acá abajo, choque número 3, en donde el, la molécula de monóxido de, de, de nitrógeno va en una orientación en particular, Acá, si ustedes observaron, está acostada la molécula de monóxido de nitrógeno, ya que está parada. Y choca, la molécula de, de monóxido de carbono choca contra un extremo. Si ¿Sí ven que ya no está chocando contra el centro de, del oxígeno de la molécula de ozono, sino contra un extremo, contra este, este extremo. Y ese choque, en esas condiciones, a las velocidades que se dé, sí genera que a la molécula de ozono se le desprenda un átomo de oxígeno, ¿Sí? se desprende un átomo de oxígeno y se forma la molécula de oxígeno molecular y ahora el monóxido de carbono ha capturado ese oxígeno que se desprendió en ese choque y se genera la molécula de dióxido de carbono. Así es como ocurren las reacciones químicas, como nosotros eh, podemos modelar cómo ocurre una reacción química, dado que no podemos observar físicamente qué es lo que está ocurriendo, simplemente nosotros podemos especular, entonces de esta manera es como los químicos utilizando teorías de colisiones podemos esbozar o podemos eh, especular cómo es que se genera a cabo una reacción química, pero esta colisión efectiva eh, o este tipo de choques y colisiones que ocurren tiene que o sea, es, estar relacionado directamente con una energía, la energía que propicia que este choque sea efectivo tiene que ser una energía de 9.6 kV por mol. Cuando yo le proporciono un sistema, al sistema de monóxido y ozono esta energía, propicio que se forme ese complejo activado, el, la, el complejo de la molécula de óxido de nitrógeno, que es este que ustedes ven aquí, este es el, el complejo activado, en donde están chocando, esto que está aquí es el complejo activado. Eh, estoy propiciando que se forme ese complejo, esa, esa colisión efectiva, y luego, pues, esa molécula, como es producto de un choque, tiene bastante energía, ¿sí? y esa colisión en particular va a generar la formación de eh, dióxido de, de nitrógeno y oxígeno. Aquí empieza a liberar energía, empieza a liberar energía y a caer en esta barrera de potencial hasta llegar a los productos. Entonces, esto que ustedes ven aquí, esta gráfica de la derecha, es una gráfica que se denomina un perfil de energía. bueno, energía potencial, o PES, eh, en inglés, Potential Energy subface o gráfico de energía potencial. Eh, y esta energía que ustedes ven aquí es la energía que les comentaba, que es la que propicia la formación de ese complejo activado. Este valor de esta energía, o este, este, esta medición de esta energía, se conoce como energía de activación, porque es la energía que va a activar los reactivos para que se conviertan en complejo activado. Esta es una reacción que ocurre en una sola etapa, ¿sí? Donde pasa de reactivos, se forma el complejo activado y los productos. De esta manera tenemos una reacción en una sola etapa, sube y después baja. Aunque la diferencia entre la energía de los reactivos y productos sea significativa, pues tenemos, vamos a tener reacciones en donde eh, los productos, por ejemplo en este caso, podemos tener que los productos se forman por acá y de modo tener una energía de activación y de caída de los productos. Ya, también de esta manera se pueden observar superficies de energía potencial. Esto es para reacciones en un solo paso, reacciones elementales, pero existen reacciones que conllevan varios pasos como era la que habíamos visto aquí. Esta reacción, que nosotros habíamos visto aquí, si nosotros queremos graficar la superficie de energía potencial para esta reacción, vamos a tener entonces que tenemos los reactivos, eh, el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. ¿sí? Estos reactivos van a reaccionar, valga dar redundancia, con una energía de activación en particular, para producir ese intermediario. En este caso, mi intermediario es el óxido de nitrógeno 6, que también va a requerir de una energía en particular para convertirse en los productos que yo estoy requiriendo. Entonces, este pedacito de aquí, aquí, sería la etapa 1, y este pedacito de aquí, aquí, sería la etapa 2. La suma de las dos etapas me da la reacción general, y esta reacción en particular ocurre en dos etapas. Entonces, cuando ustedes vean perfiles de energía que son así, sí, que son así, que tienen como por ejemplo una, un valle, ¿sí? son dos montañas y un valle, esas reacciones son de tipo en dos etapas. Y las reacciones que solamente tienen una montaña, como por ejemplo las que vemos acá, estas reacciones son en una sola etapa. Entonces les decía que la energía necesaria para que se lleve a cabo esta reacción se denomina energía de activación. Y esa energía de activación está relacionada con la temperatura, dado que la temperatura propicia las colisiones y por un factor de frecuencia que se denomina a, perdón, un factor de frecuencia que se denomina a. Entonces, eh, Nicolás Arrhenius fue quien primer, eh, la primera persona, el primer científico que empezó a interactuar con las energías de activación y la temperatura, cómo esto influía sobre la velocidad de la reacción. Eh, Nicolás Arrhenius llegó a esta expresión en particular, en donde la velocidad de una reacción, o la constante de proporcionalidad para la velocidad de una reacción, está directamente relacionada con la, ese factor de frecuencia, que tiene que ver con las condiciones de temperatura, presión, etc., este factor de frecuencia, por la energía de activación, por, eh, perdón, una exponencial de la energía de activación sobre R y la temperatura. Entonces, a esta fue la expresión que llegó Nicolás Arrhenius para poder relacionar la temperatura con la velocidad o la cinética de una reacción. La energía de activación es la misma para toda la reacción, bueno, para, reacción en para una reacción química en particular, sin depender de la temperatura, entonces... Nosotros vamos a tener en cuenta que la energía de activación siempre va a permanecer constante. Entonces a través de estos datos yo puedo calcular para una reacción en donde tengo velocidad y tengo temperatura, puedo calcular la energía de activación. ¿De qué manera? Pues de manera gráfica, que es como se resuelven la mayoría de los ejercicios en cinética química. Aquí nosotros vamos a buscar siempre, casi siempre vamos a estar buscando que nuestra ecuación, que nuestra ecuación adquiera la forma de... La ecuación de la recta. La ecuación de la recta no es más que tener una variable dependiente multiplicada por un factor que se denomina pendiente por una variable independiente más, si existe en este caso, un intercepto. Esta es la ecuación de la recta. Creo que ustedes uh, son familiares con esta ecuación. La habrán visto por ahí infinitas veces en cálculo cuando estaban en grado décimo en la escuela y bueno esta es la ecuación de la recta entonces nosotros lo que vamos a propender o a buscar en cinética química porque bueno trabajar con la ecuación de la recta es mucho más fácil eh, se ve de manera gráfica y me, mucho más sencillo entonces vamos a buscar que nuestras ecuaciones que nuestras ecuaciones se parezcan a la ecuación de la recta para este caso de esta ecuación de Reynolds yo lo que voy a aplicar es como yo necesito bajar la temperatura necesito que este término de temperatura salga del exponencial, entonces yo lo que aplico en este caso cuando tengo un exponencial según ley de, de logaritmos, entonces simplemente yo sé que el logaritmo natural de cualquier número que tenga Euler, ¿sí? Euler a la X, esto va a ser igual a X. Entonces el logaritmo natural de Euler a la X va a ser igual a X. Usando esta teoría, o esta esta ley de logaritmos, yo voy a aplicarla sobre esta expresión en particular. Voy a aplicar logaritmo natural tanto a la parte izquierda de la expresión como a la parte derecha. Además de eso, adicional a esta, vamos a escribir otra ley. Y es que tenemos, si nosotros tenemos logaritmo natural de A que multiplica a B, esto yo lo puedo escribir como logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B. ¿Ok? Logaritmo de un producto es suma de logaritmos. Y logaritmo de un exponencial es, es simplemente el valor de x. Entonces, estas eh, especulaciones yo las voy, a, las voy a aplicar sobre la ecuación de Reynolds. Entonces, a la izquierda aplico logaritmo natural. Logaritmo natural, entonces tengo logaritmo natural de k. A la derecha tengo logaritmo natural de toda esta expresión que está aquí. Toda esa expresión que está aquí. Y entonces, eh, por esta propiedad, que el logaritmo natural de a por b es igual al logaritmo natural de a mal logaritmo natural de b. Yo voy a separar esta expresión, entonces tendría el logaritmo natural de a, que es esta otra expresión que está aquí, más el logaritmo natural de esta otra expresión que tengo aquí. Y el logaritmo natural de esta expresión, utilizando esta ley del logaritmo, es simplemente bajar X, pero en este caso X es toda esta cantidad que yo tengo aquí. Entonces por eso tengo menos energía de activación, que divide entre AR, ¿sí? AR, que multiplica la temperatura, pero yo por efecto de que mi ecuación se parezca a la ecuación de la recta, simplemente saqué 1 sobre la temperatura aparte. ¿Sí? Aunque si yo multiplico esto por esto, me queda menos Ea sobre RT. Esto no es, no es cosa de otro mundo, al yo multiplicar esto, obtengo esta expresión que está arriba, más el logaritmo natural de A que había separado usando esta ley de logaritmo. Ya al final obtengo una expresión en donde tengo logaritmo natural de K, que va a ser mi variable dependiente, y obtengo 1 sobre t, que va a ser mi variable independiente. Adicional a eso, este factor menos energía de activación sobre r va a corresponder con eh, la pendiente, y el logaritmo natural de a va a, va a corresponder con el intercepto de la ecuación de la recta. Entonces, por eso fue que yo apliqué ecuación, eh, logaritmos aquí, para que mi ecuación de Renius, esta ecuación de Renius en forma de logaritmo, se pareciera lo más posible a la ecuación de la recta. Entonces, usando esta teoría, usando esta, esto que acabamos de aprender, vamos a intentar solucionar este ejercicio que quedó ahí pendiente. Por cuestiones de tiempo no lo culminé, pero vamos a terminarlo eh, completo para el día de hoy. Eh, el ejercicio dice así, en estos ejercicios de cinética lo más conveniente es que ustedes tengan a la mano un programa que les permita graficar datos y además de eso que les permita calcular la ecuación de la recta o, o agregar una línea de tendencia que tenga una ecuación en particular. Eh, si no, creo que, o sea, si no tienen a la mano esto se les va a hacer complicado, aunque no es imposible. Ustedes pueden de, de determinar la ecuación de la recta utilizando técnicas matemáticas como unas sumatorias eh, bueno sí lo pueden hacer pero es mucho más complejo eh, creo que actualmente hasta los celulares tienen programas que, o paquetes gráficos que les permitan a ustedes realizar este tipo de datos o gráficas de punto a partir de datos puntuales entonces el ejercicio dice de la siguiente manera el ritmo del canto de un grillo está relacionado con la temperatura ambiental esto eh, es verídico, se ha demostrado que a mayor temperatura eh, vamos a tener una menor velocidad de, del sonido de los grillos. Perdón, a mayor temperatura. Entonces aquí tenemos que a una temperatura de 287 que corresponde a 14 grados centígrados, vamos a tener que los grillos, eh, si nosotros escuchamos la frecuencia con la que están sonando los grillos, vamos a ver que es... Más o menos 79 chillidos de grillo por cada minuto. A medida que vamos aumentando la temperatura a 299 grados centígrados, perdón, Kelvin, que son 26 grados centígrados, vamos a observar, vamos a, si nosotros podemos grabar a un grillo, vamos a notar que ese grillo eh, realiza 200 chillidos por minuto. Entonces, esto está demostrado que la velocidad con la cual un grillo chilla o un grillo gorjea, que así se llama con el sonido que hacen los grillos, un gorjeo, eh, está relacionado con la temperatura. A mayor temperatura, mayor gorjeo de los grillos. Eh, mayor frecuencia o velocidad de gorjeo de los grillos por minuto. Entonces, eh, esto, se han realizado medidas precisas de la velocidad del canto de grillo, o de gorjeo, en los árboles, este valor se llama K, velocidad K, en función de la temperatura expresada en Kelvin. Eh, en para este ejercicio me, me pide que calcule la energía de activación para la reacción bioquímica que controla ese canto de los grillos. Luego pronostique la frecuencia o la velocidad de canto de un grillo en una tarde muy calurosa, como estos días por Barranquilla, donde la temperatura es de 40 grados centígrados. Entonces vamos a resolver este ejercicio utilizando las técnicas que acabamos de aprender. Voy a regresar a la diapositiva anterior y miren que hay una ecuación de la recta abajo y hay unas variables dependientes y variables independientes. Entonces, estos gráficos que ustedes ven, perdón, este, estos datos que ustedes ven aquí, estos dato que ustedes ven aquí, velocidad del cojeo por minuto, temperatura en Kelvin, yo la he trasladado a, un, eh, a una hoja de cálculo, en este caso un Excel que tengo aquí, eh, un archivo de Excel, ustedes pueden usar, yo supongo que en, en línea hay otros, otras funciones que me pueden hacer lo mismo, pero bueno, por, de momento, eh, este, esta columna que tengo aquí es de la temperatura, ¿si ¿Sí ven? Bien, esta es la columna de la temperatura. Y esta otra columna que tengo acá es de la velocidad del gorjeo de los grillos. Simplemente yo la he trasladado a Microsoft Excel. Ustedes pueden usar otras, otros programas de graficación. Es más, para, para Windows y para otros sistemas operativos, eh, si ustedes no poseen la licencia de Microsoft, ustedes pueden instalar... Eh, esta aplicación que se llama LibreOffice. Eh, LibreOffice es como un Office, pero libre. Y también tiene pues eh, todas las opciones. Eh, tiene, bueno, tiene tiene todo el paquete que es para Office, pero de manera libre. Entonces ustedes ahí pueden descargar la versión que ustedes quieran. En algunos casos no es compatible con Windows, o con, perdón, con, con Office. Eh, pero bueno, si no tienen otra opción, pueden recurrir a esto. Listo, seguimos entonces. Entonces yo he trasladado a una hoja de cálculo eh, los datos, en donde en un eje, en, un, en varias columnas, tengo allí la temperatura, y tengo la velocidad del gorjeo de los Entonces yo quiero que estos datos, quiero que estos datos sean del tipo de ecuación de la línea recta. Yo quiero convertirlos a este tipo, porque esto está expresado en la ecuación de Reynolds, y yo quiero convertirlos a este tipo. Ok, entonces yo tengo que debo graficar como variable dependiente el logaritmo natural de k. Entonces yo aquí tengo velocidad k, entonces lo que tengo que hacer es construir otra columna que tenga el logaritmo natural de k, y hago el cálculo del logaritmo natural de K. En Excel, la función para el cálculo del logaritmo natural es, se empieza por una tecla igual, luego ustedes escriben LN, que corresponde a una función del logaritmo natural, abren paréntesis y seleccionan la celda a la cual ustedes quieren calcular el logaritmo natural, que es esta, la celda de 4. Cierran paréntesis y presionan la tecla Enter. Y ahí tengo que esa columna corresponde al logaritmo natural de esta otra esta celda. Corresponde al logaritmo natural de esta otra celda. En el cell tienen la opción que si ustedes quieren autocompletar, para no tener que escribir lo mismo aquí, el logaritmo natural de esta otra celda, simplemente lo que hacen es arrastrar, se separan en la celda que quieren, en la cual quieren reproducir eh, la función, hasta que la crucecita de Excel se coloque de color negro, ustedes la arrastran y la sueltan hacia abajo. ¿Sí? Y ahí realizó la operación del cálculo. Si no, simplemente se paran en la celda que quieren reproducir toda la información. Y él les va y le dan doble clic. Y él les va a autocompletar todas las funciones en la celda hasta donde existan números. número. Si aquí existi si hubiese existido otro número, él hubiese calculado automáticamente los logaritmos. ¿Sí ven? Ahí van. Pero eso no, nada más nos interesaba el logaritmo natural de esta columna. Para la otra columna, la de la temperatura, vamos a proceder de la manera igual. Yo necesito que mi variable dependiente independiente perdón, sea uno sobre tiempo, uno sobre la temperatura, perdón, O sea, esto, esto es lo que yo necesito. Yo necesito que mi variable dependiente, independiente, perdón, sea uno sobre la temperatura. Y acá tengo temperatura, entonces voy a construir otra columna que tenga 1 sobre la temperatura. Para hacer esto, nuevamente en Excel, para escribir una función, yo lo que hago es eh, utilizar la tecla igual, y voy a hacer la operación matemática de 1, dividido, en Excel dividido esta tecla de barra invertida, y selecciono la tecla a la cual yo quiero calcular 1 sobre la temperatura. Ahí está, o sea, el valor de 1 sobre T. Eh, de igual manera voy a reproducir todo, simplemente le doy doble clic acá y reproducir todos los valores que están allí. Como los números no se alcanzan a diferenciar, eh, yo puedo aumentar el número de cifras decimales con estas opciones. Mostrar el número de decimales y ahí están entonces, los decimales. Tengo entonces ya una columna con 1 sobre t y tengo otra columna con el logaritmo natural de k. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tomar... A seleccionar esta columna que tiene los valores de 1 sobre t esa va a ser mi, los datos que van a estar graficados en x y utilizando la tecla eh, windows o la tecla shift ustedes pueden seleccionar los otros datos que ustedes quieren si ustedes no, no esto no lo pueden hacer simplemente copien este, esta celda esa columna la pegan aquí solo los valores eh, pegar solo los valores y toman esta otra la copian y la pegan aquí al lado, donde diga solo los valores, pegado especial, eh, solo los valores. Listo, entonces voy a pegar aquí uno sobre T, pegar aquí logaritmo listo Entonces ustedes seleccionan estas dos columnas, que son las que ustedes quieren graficar, y bueno, en otros paquetes será de manera diferente, pero en Excel ustedes se van aquí donde dice insertar, y donde dice gráfico de dispersión, o gráfico scatter, en, si está en inglés, le ahí, punto selecciona el gráfico que quieran, vamos, yo quiero que me lo muestre solamente así, como puntitos, sin límite Al darle clic allí, el programa automáticamente va a generar un gráfico en donde vamos a observar puntitos que corresponden a cada pareja de datos que están allí. Esto, voy a simplemente editar esto para que se vea de mejor manera, voy a a formatear este eje para que el valor mínimo no sea 0 sino que sea 4 ¿Sí? que sea 4 que sea allí será un poco mejor y listo yo creo que así se ve de manera eh, bonita mi gráfico además de eso bueno, el eje está allí ¿Listo? entonces ahí están los datos en el eje x en el eje horizontal están estos valores que ustedes ven aquí entonces este valor correspondería este al corresponde 0.0034, que es este, con 5.28, que es este, 5.89, que es este valor. Entonces esto va de manera descendente. Y dado que la temperatura va de manera descendente. Pues listo, ahí tengo mi gráfico, una, un gráfico de puntitos que parece una línea recta. Más o menos parece una línea recta y más o menos se va a parecer a esta ecuación de la recta. Entonces, Pero ¿cómo tengo yo esa ecuación de la recta? Simplemente ustedes se van aquí donde están los puntitos, todos los puntos, todos los puntos, y ustedes le van a dar clic derecho allí, clic derecho, y le van a decir a Excel que le agregue una línea de tendencia, una trend line. Ustedes le dan clic allí y se les abre otro menú aquí en la derecha, en el cual me dice qué tipo de línea de tendencia quiero agregar eh, tenemos línea de tendencia exponencial eh, lineal logarítmica polinomial potencias que mueva el promedio en fin yo solamente quiero una línea con una línea de tendencia lineal ¿sí? adicional a eso ustedes acá abajo acá abajo pueden decirle que les muestre la ecuación en el gráfico si ustedes activan esa pestañita o este botoncito allí ¿sí? Él automáticamente les muestra la gráfica de esa línea de tendencia que agregó. Cierran allí y listo. Esto va a ser mi gráfica. Vamos aumentarme para que se vea mejor. Eso que está allí es la línea de tendencia del gráfico punteado que usted ven aquí. No corresponde a la línea que va a representar a los puntos, porque va a ser una línea bastante compleja, pero realizando promedios, esa va a ser la ecuación de la recta. Entonces ahora este, este valor de Y que está aquí, va a ser igual al logaritmo natural de K, y este X que está aquí va a ser igual a 1 sobre muy grande, vamos a colocarlo más pequeño para, que se vea todo en una... esto. pequeño para que se vea todo en una línea, listo, ahí está mi gráfico de línea de tendencia. Entonces este valor que ustedes ven ahí, logaritmo natural de K, esto se parece eh, a esta ecuación, ¿Van? que ven ustedes que están, que están viendo, este logaritmo natural de K, vamos a colocarlo inclusive en los mismos colores, se va a hacer morado, ¿sí? Y 1 sobre t, que es la variable independiente, va a estar allá de color rojo, y adicional a esto, esto, que es lo que me interesa en este caso en particular, es de color verde. ¿Listo? Entonces, esta ecuación que está aquí se parece, en, inclusive en los mismos colores, a esta otra ecuación que está acá. Entonces, yo simplemente me voy a llevar esta ecuación para PowerPoint, eh, voy a pegarla aquí, espero que se pegue, bueno, ahí se pegó hasta con gráfica incluida, listo, ahí la ven, adicional a eso voy a, a copiarme esta ecuación, y pegarla acá también, inclusive la ecuación de la recta también, que ven ustedes que todo está relacionado. Listo. Ok. Entonces ahí se ve, vamos a colocar esta pantalla completa. Eh, sí, sí, es eso. Y ahora, sí, es eso. Garantizar acceso. Ok. Ok. Listo, entonces, esta gráfica que ustedes ven allí, en la, en la derecha, no corresponde a la gráfica de estos puntos. Recuerden que nosotros hicimos uno sobre la temperatura. ¿Sí? Y también nosotros hicimos logaritmo natural de K. Esta otra columna está aquí. Entonces, el ejercicio me dice, calcule la energía de activación. La energía de activación para la reacción bioquímica. Yo sé que la energía de activación está dentro de, la, de estos números, de este número que está ahí en verde. Vamos a inclusive coger los mismos colores, en color green. Listo, entonces la, la pendiente de esta recta, que es este valor que está encerrado aquí en verde, esta pendiente, que corresponde a la pendiente de la ecuación de la recta, está relacionada con la energía de activación, y la constante de los gases R. Entonces, eh, yo puedo escribir lo, lo siguiente. Puedo escribir que menos... Bueno, puedo escribir esto. Que la pendiente, M, va a ser igual a menos la energía de activación entre R. Y esto es igual a menos 6.674,7. ¿Sí? Todo esto ahí está relacionado, ahora yo puedo despejar la energía de activación. Entonces la energía de activación va a ser igual a menos eh, la pendiente multiplicado por R. Y eso no es nada más que menos la pendiente, 6.674,7 multiplicado por R. R es la constante de los gases que equivale a 8.314 julios sobre Molkel. Kelvin. Entonces esto es esto equivale a R. Lo que vale R. Simplemente reemplazo R allí y voy a escribir por acá entonces la energía de activación equivale a menos, abro paréntesis, menos 6674.7 multiplicado por 8.314 julios por mol a realizar esta operación matemática voy a obtener que la energía de activación es igual a 1674.7 por 8.314 55.000 bueno 55.000 una un, un poco de número pero esto está en julio yo la quiero en kilojulios esto lo que voy a hacer es dividirlo entre mil, y esto al final lo voy a obtener que la energía de activación es igual a 55.5. Bueno, sí, .49, 49 kilojulios por mol. Entonces para este ejercicio la energía de activación corresponde a 55.49 una coma eh, kilojulios por mol pregunta está claro este método gráfico o no y quedó alguna duda con respecto a cómo es que se debe proceder por acá si alguien escribió acá en el chat. Sí, el, bueno, se puede llamar como un choque elástico, aunque a nivel atómico los choques no son de todo elásticos, porque hay atracción eh, núcleo-electrón, repulsión núcleo-núcleo, entonces no son de todo elásticos. O sea, hay un tipo. Un choque elástico, en un choque elástico no hay no se pierde energía, acá sí hay una, sí, sí se puede considerar que la energía se pierde, entonces, eso no, o sea, podrías considerarlo como un choque elástico si estás tomando un modelo como de bolas que tocan unas con las otras, pero como son átomos, no son elásticos. Bien, de esta manera ya nosotros pudimos determinar la energía de activación. En este caso voy a escribir por aquí que la energía de activación a, es igual a 55.49 kilojulios por mol. Esta es una de las primeras respuestas del ejercicio. vamos a colocarla aquí en color oscuro para que sepamos que esa es la energía de activación. La energía de activación, como les dije, es un valor que se va a reproducir durante toda la reacción. Es decir, la energía de activación para esta temperatura va a ser igual a la misma energía de activación para esta temperatura. Y vamos a tener que la energía de activación es un valor constante. Simplemente me habla de las... Bueno, me habla de la energía necesaria para que las moléculas que generan la energía, para que el grillo mueva sus patas y la frote contra el abdomen, para producir ese sonido, es de... 55.49 kilojoules. ¿Listo? Entonces, pues listo. Ahí tenemos ya que esa es la energía de activación. Y ahora vamos a, a proceder a calcular la siguiente, el siguiente paso del ejercicio. Me dice que calcule cuánto será la frecuencia de, de ese gorjeo en una tarde eh, de 40 grados centígrados sabiendo ahora que la energía de activación es 55.49 kj por mol. Entonces, para hacer esto, eh, voy a recurrir. Necesito realizar una demostración. Esto lo vamos a hacer otra vez hoy. Así que vamos a borrar todo el no problema. Listo. Ok, entonces, eh, ahora el ejercicio me está pidiendo que calcule exactamente cuánto es K a una temperatura de 313 Kelvin. Me está preguntando por este valor de K. Sabiendo yo toda esta teoría, sabiendo aquí que la energía de activación es sub A, vale 55.49 Kilojulios, por mol. ¿Listo? Y voy a escribir aquí, escribir aquí la ecuación de Arrhenius en función de logaritmos. Entonces tengo aquí que el logaritmo natural de K va a ser igual al logaritmo natural de A menos eh, energía de activación sobre R por la temperatura. Esta es la ecuación de Arrhenius de manera logarítmica. Ahora yo voy a considerar dos procesos, el proceso 1 y el segundo proceso. Al proceso 1 todo esto ocurre a una temperatura en particular y al proceso 2 ocurre a otra temperatura en particular. Entonces, eh, si ocurre a una temperatura, la temperatura sí está relacionada con la constante, la constante, la energía de activación no cambia, la frecuencia tampoco cambia. Entonces voy a obtener que para el proceso 1, logaritmo natural de la constante 1 va a ser igual al logaritmo natural de A, menos la energía de activación, que como les dije no cambia, por R, que es una constante que tampoco cambia, por la temperatura 1. Para el proceso 2 vamos a tener la siguiente consideración, logaritmo natural de K2, va a ser igual, logaritmo natural de A, menos la energía de activación sobre R, por la temperatura 2. Entonces esto ocurre para el proceso 1, K1 y T1, y esto ocurre para el proceso K2 y T2. Entonces, yo puedo proceder de, la, de muchas formas para, para relacionar estas dos ecuaciones. En primer lugar, yo quiero cancelar el logaritmo natural de A en ambos lados. Lo que puedo hacer es sumar o restar una expresión con la otra. Vamos a restar, eh, vamos a tomar la primera y le vamos a restar la segunda. Entonces, si yo resto la primera de la segunda, esto me queda de la siguiente manera. Eh, logaritmo natural de K2 menos, bueno, K1, ¿no? menos logaritmo natural de K2, va a ser igual. Bueno, recuerden que esta es esta. Esta es la otra estoy restando ahí la primera con la segunda va a ser igual al logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de A menos energía de activación sobre R T más energía de activación sobre R T2 T1 y T2 nuevamente vamos a resaltar dos Y vamos a resaltar, bueno, vamos a resaltar toda la expresión para que vean ustedes de dónde, cómo, cómo es que llegan acá. Y vamos a resaltar la otra expresión también en amarillo. Bueno. Listo, entonces tenemos que el logaritmo natural de K1, esta es de la expresión 1, y esta es de la expresión 1. Es Yo le voy a restar la expresión 2, que es la que está ahí de morado y aquí estoy restando menos la expresión 2, estoy restando la expresión 2 de morado, y como este tiene un signo negativo, al restarlo simplemente pasa positivo. Términos que son exactamente iguales en esta expresión se van a cancelar, es decir, si tengo logaritmo natural de A, y le estoy restando logaritmo natural de A, eso va a ser 0. entonces al final la expresión se va a reducir a la siguiente, entonces, tengo logaritmo natural de K1, menos logaritmo natural de K2, Va a ser igual a energía de activación sobre R por T2 menos energía de activación sobre R por T1. Lo que hice fue invertir esto. Ahora voy a, a aplicar una propiedad de logaritmos y es que es logaritmo de la diferencia. Voy bueno, a si escribir las propiedades que voy a explicar por acá. Eh, si yo tengo logaritmo natural de A sobre B... Esto es lo mismo que yo tuviera logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Entonces, haciendo esta analogía, esta expresión que está aquí, es lo mismo que yo tener logaritmo natural de K1 sobre K2. Ahora, aquí, en esta otra expresión, bueno, vamos a conservar los mismos colores. Eh, esto es esto. Y esto es esto. Entonces voy a tener al final el logaritmo natural de K1 sobre K2. Y este es T2. Este es T1. Lo que no está en color es un factor común para estas dos expresiones. Entonces eso es lo que yo voy a factorizar. Voy a factorizar energía de activación sobre R por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Listo, entonces, eh, a mí me están preguntando cuánto es eh, K para, este, para esta temperatura. ¿Sí? Entonces, puede, esa puede ser T2. Vamos a decir que quiero encontrar que esto que está aquí va a ser T2. Entonces voy a querer encontrar K2. Voy a encontrar K2. Ok, necesito una expresión que tenga T1 y K1 voy a encontrar este valor que está aquí que estoy encerrando a partir de t2 que este va a ser la temperatura esta de 40 grados centígrados pero ¿qué valor como para t1 y qué valor como para k1? esa es una pregunta bastante técnica entonces cualquiera diría pues profe guau, que sea guau, cualquier valor que usted tenga ahí cualquiera la respuesta es no no podemos coger cualquiera porque si ustedes se dan cuenta, eh, en esta gráfica, que ustedes ven ahí, la gráfica que estoy ampliando ahí en pantalla, todos los valores no obedecen a la línea de tendencia. Si ven que hay valores que se saltan para arriba, otros para abajo. Si ven que hay valores que no, no obedecen a la línea de tendencia. Entonces por eso cualquier valor no me sirve. Me sirve un valor en el cual esté 100% seguro que ese punto está sobre la línea de tendencia. Entonces yo aquí, a simple vista, inspeccionando, me doy cuenta que este valor que está aquí, este valor que estoy señalando aquí, vamos a ponerle un, una forma encima. Este valor que voy a dibujar aquí, ese valor. Yo realmente le, lo arreglo ahí, sin que esté lleno. Y que vamos a ponerlo ahí como naranjado. Este es lo ese valor que estoy señalando ahí en naranjado está el punto coincide, coincide con la línea de tendencia. El resto de puntos, puede que un poquito sí, un poquito no. Puede decir que este otro punto también, pero yo, gráficamente o al, al ojo de buen, de buen graficador, yo digo, bueno, ese punto está exactamente sobre la línea de tendencia. Los otros puntos pueden que se salten un poquito. Entonces es con este punto en particular con el que yo tengo que escoger la temperatura 1 y la constante 1 para poder emplearlo en esta expresión matemática que está aquí. De hecho voy a despejar... Eh, bueno, no, no podemos despejar nada por ahora. ¿Listo? Entonces, eh, T1 ¿a qué valor corresponde y K1 a qué valor corresponde? Pues me lo dice el gráfico, ese punto corresponde... Bueno, ahí no lo, no lo puedo discernir muy fácil, Me voy a hacer nuevamente, y este otro punto. Este punto, perdón. Que corresponde al tercer valor, Graficado. ¿eh? Entonces ese punto, este sería el primer valor, este sería el segundo valor, este sería el tercer valor. Este punto que voy a señalar aquí, con otro color, en la el en entonces... A ese punto le corresponde, ¿qué temperatura? 296. ¿Y qué velocidad? 158. O sea, ¿qué K? Este aquí velocidad? Es K, ¿no? 158. Entonces, este va a ser mi T1 y este va a ser mi K1. Ahora tengo T2 y puedo calcular K2. ¿Listo? Entonces, ya escogí ese punto porque está sobre la línea. Está ahí sobre la, la línea de tendencia. ¿Listo? Ahora voy a reemplazar esos valores aquí. Y voy a calcular K2. Entonces, voy a tener que el logaritmo natural de K1, pero aquí yo me doy cuenta que K1 vale 158. Sobre K2, que es el valor que voy a buscar, es igual a la energía de activación. Yo en el Excel lo había calculado que era esta. 55.49. 55 punto 49 Esto era kilojulios por mol sobre R 8.314 eh, julios por no mol y se cancela mol con mol, pero no puedo cancelar kilojulios. Entonces, eh, tengo que pasar estos julios a los julios, para poderlos cancelar. Entonces, simplemente lo que hago es decir que mil equivalen a 1 kiloculio. Esto va a estar multiplicado por, abro paréntesis, 1 sobre la tempera temperatura 2. En este caso la temperatura 2 corresponde a 40 grados centígrados, pero como esto está en Kelvin, entonces la temperatura 2, según el ejercicio, es 313 Kelvin. Menos 1 sobre la temperatura 1. La temperatura 1 nosotros la habíamos escogido para que fuera exactamente 296. 296 Kelvin. ¿Listo? Entonces yo real, vamos a resolver aquí en la izquierda. Tengo el logaritmo natural de 158 sobre K2. Esto va a ser igual, ahora a resolver lo que está arriba, 55.49 por 1.000, entre 8.314, o sea, 6.674, bueno, básicamente es el mismo valor de M acá, 6.674.7. Eh, aquí se cancela todo, kilojulios con kilojulios, julios con julios, y mol con mol se cancela, que todo está adimensional, que multiplica a la siguiente expresión, 1 sobre 313 menos 1 sobre 2,96. Eso tiene que dar negativo. 2,96. Eso me da 1.835 por 10 a la menos 4 negativo. Listo. a realizar esa operación por eh, aquí en la derecha vamos a tener la siguiente expresión, 6674.7. Eso da menos 1.835. 225, y a la izquierda vamos a seguir teniendo el ¿no? logaritmo natural de 158 sobre K2. Eh, aquí, para poder calcular esto, voy a aplicar exponenciales, o sea, voy a Euler a la logaritmo natural de 158 sobre K2, va a ser igual a Euler a la menos 225. Euler de un logaritmo se van a cancelar, y esto va a ser igual a 158 sobre K2, y esta expresión de la derecha, eh, Euler, a la menos 1.125, me da 0.29, 29.38. Eh, K2, para determinar K2 la paso a multiplicar acá y esto que está aquí lo paso a dividir es decir que K2 es igual a 158 entre 0.2938 eh, entonces 158 entre eso 537,69 entonces, esto es gorjeos por minuto. Entonces, en una tarde calurosa de 40 grados centígrados, el grillo que está en el palo canta o hace 537.7 eh, gorjeos cada minuto. ¿Quedó claro esto? ¿Hay alguna duda con respecto a este punto? ¿Quién se perdió? ¿Quién no entendió? Podemos repetir. Hablen ahora o caen para siempre. Bueno, vamos a dejar que, que realicen la respectiva asimilación espiritual de este ejercicio. Y vamos a darnos un descansito de unos 6 minutos. Son las 11.30, vamos a seguir a las 11.37. Ok, pues ahí les voy a dejar el ejercicio en pantalla. Si se alcanza a ver bien todo. Y bueno, continuamos en, bueno, ahora son las 32, bueno, a las bueno, 11.40, mejor. Continuamos a las 11.40. Nos vemos ahorita. Didier ahorita, ahorita repetimos sin ningún, Primero, eh, después en su mente y regresamos a, en, en 8 minutos. A las 11.40. Bueno, continuemos entonces con en la reevaluación del ejercicio. Y vamos avanzando entonces. Al final tengo, creo que son dos ejercicios más: cinética y enzimática. Eh, pues, intentaré resolver uno y el otro les queda ahí pendiente a ustedes. Bueno, entonces íbamos por acá, sí, por aquí estábamos. Ok. Entonces, lo que habíamos hecho, o recapitulando el ejercicio, en este ejercicio nos pide básicamente que nosotros, primero, a partir de ciertos datos en donde se ha determinado que los, los grillos realizan cierta cantidad de sonidos por minuto a diferentes temperaturas, que a partir de esos datos nosotros calculemos la energía de activación, para la reacción bioquímica que produce la energía necesaria para que ese grillo mueva las patas que se van a frotar con el abdomen y que va a producir ese, esa, ese sonido. Entonces nosotros lo, lo que tenemos que hacer principalmente es, bueno, mirando esta, esta expresión, que es dependencia de la, de la velocidad de una reacción con la temperatura, en cual Arrhenius demostró que esto estaba relacionado con un valor que se denominaba energía de activación. Eh, la energía de activación, como les comenté, es la energía necesaria para que los reactivos eh, choquen efectivamente para producir productos. Cuando los reactivos chocan efectivamente se produce un, una estructura que se denomina el complejo activado. En algunos libros de cinética se conoce también como estado de transición un estado entre los reactivos y los productos. Bien, entonces esta es la ecuación de Renius, esta es la forma logarítmica de la ecuación de Renius y esta forma logarítmica tiene exactamente la forma, para la redundancia, de una ecuación, o de la ecuación de la recta. En donde la ecuación de la recta Y, que es la variable dependiente, es igual a M, que es la pendiente de la gráfica, eh, por la variable independiente más un intercepto. Entonces, en este ejercicio, básicamente me están pidiendo eso, que calcule primero que todo la energía de activación, y luego que calcule eh, la frecuencia o la velocidad de, esa, de ese sonido de los grillos a una temperatura dada. Entonces, básicamente lo que yo tengo que hacer primero es eh, llevar estos datos a la forma de los datos que necesito para graficar. En este caso, yo necesito que la velocidad o la frecuencia k, acá, o sea, k, esté, este, velocidad k, esta, este valor que está aquí, k, esté en esta forma, logaritmo natural de k. Entonces lo, yo lo que hago es, a esta columna que está aquí, utilizando un programa, le voy a, a calcular el logaritmo natural de k. En Excel simplemente hacíamos esto igual, nos parábamos en la celda que queríamos, Luego el humo natural, abrimos paréntesis y la celda, esta en particular. Esta celda venimos para acá. Listo. Y luego simplemente le damos doble clic a la crucecita y él automáticamente calculaba el logaritmo natural de cada este lado. Para la temperatura, en la temperatura la necesitamos en otra forma. La necesitamos en la forma de 1 sobre T. Pero aquí la tenemos en la forma de T. Entonces simplemente yo lo que hacía era calculaba 1. Sobre T, en Excel igual 1 sobre la celda que yo necesitaba calcular la temperatura y listo. Bien, fin. Luego graficaba estos dos datos donde este va a estar en el eje X y este va a ser en el eje Y. Tengan en cuenta eso. El logaritmo natural de de del K va a estar en el eje vertical y 1 sobre T va a estar en el eje horizontal. ¿Ok? Una vez realizo la gráfica obtengo esos puntos. Una gráfica de dispersión o una gráfica de XY Scatter, como ustedes quieran. Es una gráfica de simplemente puntitos, punto a punto. Y el programa, en estos momentos, antes de que apareciera la línea esa de tendencia, el programa no sabe absolutamente nada. Simplemente está cumpliendo una función que es graficar puntos en una coordenada X. Luego hay una opción que es agregar línea de tendencia. Una línea de tendencia es un procedimiento matemático en el cual se calculan los promedios, porcentajes de cada uno de los puntos y se intenta establecer una ecuación de la recta que cruce por la mayoría de los puntos. En ese caso, la ecuación de la recta para esa línea de tendencia azulita que ustedes ven ahí es esto. Bueno, en realidad Excel me la arrojó así, Y igual a este valor por X más aquel valor que está Utilizando una analogía, dado que Y es mi variable dependiente y 1 sobre T es mi variable independiente, entonces, perdón, lo que queda es demostrar que este valor que está aquí, bueno, voy a encontrar que este valor que está aquí corresponde exactamente a esta cantidad que está acá. Son totalmente equivalentes. Utilizando esa equivalencia, conociendo el valor de R, que es 8.314, yo puedo calcular la energía de activación y con eso yo calculé la energía de activación que me dio 55.49 kJ por cada mol de moléculas que estén reaccionando. ¿Ok? Hasta allí creo que no hay ningún inconveniente. Simplemente utilicé un método gráfico, obtuve la ecuación de la recta y eh, obtuve la energía de activación. Para el segundo punto, o la segunda parte del ejercicio, me dice que pronostique esa K. En una, a una temperatura dada, esta temperatura, 313 K. Entonces, para realizar eso, yo simplemente me voy eh, nuevamente a realizar las siguientes consideraciones. Esa temperatura 2, a esa temperatura de 313, va a corresponder a una constante, o una velocidad, esa constante K. Entonces, yo tengo que jugar con dos sistemas, ¿sí? dos sistemas, para poder encontrar una expresión que me relacione la temperatura, las constantes de dos puntos en particular. Ahí lo que yo hice fue lo siguiente, tomé la ecuación de Reynolds, que es esta ecuación, bueno, la ecuación logarítmica de Reynolds, y la queremos llamar así, tomé la ecuación de Reynolds y la escribí para un sistema 1, del sistema 1, y la escribí para el sistema 2. Lo que hice a continuación fue tomar la ecuación 1 y restarle la ecuación 2. Entonces tomé la ecuación 1, logaritmo natural de K1, y le voy a restar la ecuación 2, logaritmo natural de K2, tomé la ecuación 1, logaritmo natural de A, y le resté la ecuación 2, logaritmo natural de A2, y así sucesivamente hasta que obtuve esta expresión matemática, esta expresión que, que llegó acá, voy a borrar este momentico, hasta llegar a esta otra expresión. Me excedí aquí, Listo, hasta llegar a esa expresión, permítanme cerrar esto un momento. Okay. Esto es T1 y esto es T2. Okay. Esta fue la expresión que yo obtuve al restar el sistema 1 o el sistema 2, o qué es lo que ocurre a una temperatura 1 ocurre a una temperatura. Esta energía de activación que estoy señalando aquí va a ser la misma para los dos sistemas. Esta constante también es la misma para los sistemas. Estos valores son constantes. Listo, ahora el problema en este punto, o la consideración que yo tengo en este punto, es qué valor, con qué valor voy a encontrar la, eh, la constante 2. O sea, a qué sistema yo le voy a atribuir la temperatura 1 y la constante 1. A qué sistema. Dado que eh, la línea, esta ecuación de la línea recta, ven aquí todos los puntos no caen sobre la línea entonces yo debo encontrar primero que todo una eh, un punto un punto que caiga sobre la línea sobre la línea de tendencia en este caso yo empecé a analizar visualmente esto lo hago visualmente no lo hago eh, de manera selectiva simplemente de manera visual y encuentro que bueno por lo menos el punto este que encerré en naranjado el, está, más que todo ese punto está sobre el centro de la línea según mi parecer Sí, según mi parecer pues dado que inclusive este punto está muy arriba este está muy abajo, este está muy arriba este está un poquito arriba, este está muy abajo este está un poquito arriba, este está muy abajo, este está arriba, este está muy abajo y este está muy arriba entonces este punto es que a mi parecer considero que está más centrado sobre la línea de tendencia que agregué entonces es con ese punto, que es el tercer punto que grafiqué, con el que voy a trabajar para el sistema 1. Entonces voy a Excel y ese tercer punto corresponde a esta temperatura, que sería entonces T1, y corresponde a esta temperatura y a este valor de, bueno, esto sería T1, voy a darle aquí eh, comentario, esto sería T1, ¿sí? Y este otro sería, entonces, K1. K1. Entonces este es, este es T1 y este es K1. Ahora, con estos dos valores de 296 para T1 y de 158 para K1, son los que voy a reemplazar en esta expresión, en esta expresión que está aquí. Entonces T1 va a ser 296 y K1 va a ser 158. Esos valores son los que voy a reemplazar en esta expresión para determinar K2. ¿Sí? Simplemente ahí tomo que K1 vale 158. K2 es el que voy a buscar, la variable que estoy intentando calcular. La energía de activación corresponde al valor que había calculado inicialmente, R corresponde a este valor. Aquí la energía de activación está en kilojulios y el eh, valor de R está en julios. Entonces yo lo que hago es convertir de julios a kilojulios multiplicando todo por mil sabiendo que 1000 julios equivalen a 1 kilojulio, luego se cancelan estos julios con estos julios, y kilojulio se cancela con kilojulios, al final obtengo que este producto que ustedes ven aquí arriba, equivale a 6.674.7, y esta resta, resta de estos dos números, vale menos 1.835 por 10 a menos 4. El producto de estas dos cantidades, me da menos... Menos 1.225. Y a la izquierda tengo que el logaritmo natural de K1, que vale 158, sobre K2. Para eliminar el logaritmo natural, ya dado que quiero despejar K2, lo que aplico es eh, Euler, exponencial. Entonces aplico exponencial a la izquierda y exponencial a la derecha. Aplicando exponencial en la izquierda, izquierda, tengo que, esto va a cancelar el logaritmo natural y me va a quedar 158, esto va a ser como la, la X, va a quedar 158, y este cálculo numérico me da 0.2938. Para calcular K2, simplemente lo que hago es pasar K2 a multiplicar a este, a este lado, y este valor lo paso a dividir al otro lado, entonces K2 equivale a 158 entre 0.2938. Si realizo esa operación matemática, eso me da 537.69. Este valor de K2 corresponde al número de gorjeos o la velocidad con la cual el grillo realiza esas, esas, eh, ese sonido a 313 Kelvin, que corresponde a 40 grados centígrados. De esa manera se resolvió el ejercicio. Estoy seguro de que si nosotros hubiésemos tomado otro valor diferente a este, nos va a dar diferente el número de cuerpos. Entonces, este va a ser el más aproximado, dado la, el método matemático que usé. Entonces, bueno, espero que hasta allí haya quedado ahí claro. La resolución de ese ejercicio en particular. Entonces, acá ahora yo puedo decir que tenemos la activación. Y que K es igual a 537.69, 37.7 eh, borjeos por minuto. No, esto en un examen este lo podemos redondear a 538. Ok, entonces de esa manera se soluciona este tipo de ejercicios utilizando métodos gráficos, y como les decía anteriormente, en cinética la mayoría de los ejercicios se solucionan utilizando métodos gráficos. Luego, el día de ayer, habíamos hablado de catálisis. Catálisis, que es un fenómeno básicamente eh, de cinética, en donde se reduce la energía de activación a partir de ciertas técnicas o, bueno, o, o ciertas condiciones físicas y químicas que van a permitir que mis reactivos se conviertan en productos con menor energía de activación. Entonces, esto es lo que hace un catalizador. Un catalizador, además de propiciar la reacción, lo que hace es disminuir la dificultad o la energía que yo tengo que proporcionarle al sistema para que reaccione. Entonces, con un catalizador las cosas son más fáciles, o sea, las reacciones químicas se dan más fáciles. Se dan más rápido porque la energía de activación es menor. Y sí, entonces habíamos visto que existen diferentes tipos de, catalyza, de catálisis. Eh, tenemos una catálisis que se denomina catálisis homogénea, en donde tanto los reactivos como el catalizador se encuentran en la misma fase. Se encuentran, eh, si esto está en fase gaseosa, todos están en la misma fase gaseosa, etc. Tenemos catálisis heterogénea en donde los reactivos y el catalizador, por lo general aquí está en estado sólido, se encuentran en diferentes fases. Entonces los reactivos pueden estar en fase líquida, en fase de gas y el catalizador en fase sólida. Un ejemplo de catálisis en fase sólida puede ser eh, ejemplos de catalizadores utilizando arcillas. Eh, los que se vayan por la línea de química inorgánica, eh, al final van a... Bueno, Ustedes en este momento no saben por, por qué línea de la química se quieren, eh, tienen más afinidad, pero bueno, cuando se decidan y se van por la línea de química inorgánica, ahí ustedes van a notar que el, en esa rama de la química se utilizan bastante catalizadores. La teoría de catálisis es bastante compleja. Y hay una rama en particular de la química inorgánica que utiliza arcillas para propiciar que las reacciones se lleven a cabo de manera más rápida. Por otro lado, tenemos otro tipo de catálisis y son las catálisis enzimáticas. Las catálisis enzimáticas nos conciernen o le conciernen más, porque yo no me clasifico como bioquímico, a, a las personas que se especializan en la rama de la química que se llama bioquímica. Vamos a ver catálisis enzimáticas. Bueno, aquí están las definiciones de las, dos, de las tres catálisis que les dije. Que les dije. Y vamos a ver entonces catalisis enzimática Para ver qué es o cómo ocurren las catalisis enzimáticas, vamos a tener que ver qué es una enzima. Una enzima es una macromolécula, una molécula gigantesca que está formada por aminoácidos y está formada por otras cosas, otros cofactores, que van a propiciar que reacciones biológicas que de manera natural, o sea, de, maneras, eh, eh, perdón, de manera artificial, Sí, si yo en un laboratorio tomo la glucosa y le pongo por otro lado eh, ácido fosfórico, la glucosa no se va a convertir en glucosa 6 así por arte de magia. Necesita una enzima que va a tomar la glucosa, va a tomar el grupo fosfato, va a generar el enlace ¿sí? y va a producir la molécula de glucosa 6 Eso de manera, de manera artificial, por así decirlo, de manera eh, sin, sin enzimas no se produce Entonces, eh, básicamente una enzima lo que hace es lo siguiente. Una enzima se une al sustrato, ahora acá en catálisis enzimática, al reactivo. Ya no le vamos a llamar reactivo, sino sustrato. Se va a unir al sustrato, va a formar un complejo que se llama complejo enzima-sustrato. Luego ese complejo enzima-sustrato va a producir la enzima nuevamente y el producto eso es lo que ocurre en catálisis enzimática aquí si se dan cuenta las reacciones ocurren en dos etapas una enzima sustrato para formar el complejo enzima sustrato y la otra que es ese complejo enzima sustrato se va a degradar para producir enzima y producto son dos etapas la etapa 1, enzima más sustrato para producir enzima sustrato. Y la etapa 2, el complejo enzima sustrato para producir eh, enzima y producto. En esta ecuación en general, o esta ecuación en eh, general que ustedes ven aquí, a mí lo que me interesa es eh, qué tanto producto se está formando, ¿no? Y te recordarán de cinética que para determinar la velocidad de la formación de producto, nosotros lo que hacíamos era mirar cómo cambiaba la concentración de este reactivo con respecto al tiempo. ¿Sí? Y eso, utilizando ley de velocidad, era igual a la constante 2, dado que esta es mi reacción 2, esta es la reacción 1, y esta es la reacción 2, por el complejo enzima sustrato. Entonces la velocidad V0 va a ser igual a K2 por S, eso ténganlo ahí en cuenta, vamos ¿no? bueno, acá nuevamente, ya esto lo resolvimos, no me interesa resolverlo otra vez, vamos a borrarlo, listo entonces eh, voy a escribir por aquí esa reacción, no sé si ustedes utilizar colores para que se vea de mejor manera, ver. Bueno, que me, me, me demoro más escribiendo, entonces vamos a ver encima, ¿Alguien tiene algo que decir? Enzima más sustrato produce el complejo enzima-sustrato. Y esto produce... Vamos a escribirlo, por lo menos la enzima en un color diferente, ¿sí? Vamos a escribir la enzima aquí en, en verde. Enzima más el sustrato va a producir el complejo enzima, el sustrato, un complejo un intermedio para producir entonces eh, la enzima más el producto. Listo, entonces yo había determinado que esta reacción, que la primera reacción esta, la voy a llamar reacción 1 y esta otra reacción la voy a llamar reacción 2. Por aquí también había sacado a partir de esta, de esta explicación que les di aquí que la velocidad sub 0 B sub cero, va a ser igual a la constante 2, cada 2, por la concentración del de complejo encima sustrato. ¿Sí? Hasta aquí todo está claro, ahí no hay, no hay duda. O sea, simplemente escribí las dos ecuaciones. Eh, escribe esto, perdón. y que la velocidad de la reacción va a ser igual a la constante 2, la constante que yo pueda determinar aquí, por el reactivo, si me sustrato. ¿Listo? Ahora tenemos otra consideración también, y es que, eh, si yo voy a llevar esta gráfica acá, si ¿sí, sí, sí, sí se ve, no se ve nada. Voy a ver marcador. si soy algo. a ver si no sirve No funciona como yo quería, bueno, en fin, bien. Listo, vamos a ver que existe un punto, eh, cuando yo grafico la concentración de sustrato versus eh, la velocidad de la reacción, que vamos a llegar a un punto en donde la enzima va a convertir de manera óptima o de manera máxima la cantidad de sustrato. En ese punto se denomina Bmax, Bmax, o Bmax. En ese punto se denomina B max, B, B max, o B máximo, aquí. Vale, voy, a, voy a hacer esto, disculpenme aquí un momento. Me interesa que se vea esta gráfica. Ahí. Listo, entonces existe un punto en donde si yo empiezo a aumentar la concentración de sustrato, la velocidad de la reacción empieza a aumentar. Si ¿sí? no hay sustrato, no hay reacción. Entonces yo empiezo a aumentar la concentración de sustrato, y la velocidad de la reacción empieza a aumentar y llega a un punto en donde por más que yo aumente la concentración de sustrato, la velocidad de la reacción va, va a alcanzar un punto en particular. Ese punto en particular se denomina el punto de saturación de la enzima. Se denomina punto de saturación de la enzima, y ahí la velocidad con la cual la enzima convierte a producto se denomina entonces velocidad máxima, o Bmax. En ese punto en donde la velocidad es máxima, donde hay Bmax, la concentración total de la enzima, ¿sí? dado que la enzima va a estar saturada, va a ser igual a la concentración del complejo enzima-sustrato. Entonces voy a anotar eso por aquí también. En Vmax en pasa lo siguiente, que la concentración total de la enzima va a ser igual a la concentración del complejo enzima-sustrato. Dado que en ese punto en particular... Eh, dado que en ese punto en particular la enzima está totalmente saturada, no va a haber enzima libre, ¿sí? No va a haber enzima libre. Entonces, eso ocurre en ese punto, en Bmax. ¿Ok? En Bmax, la cantidad total de la enzima va a ser igual al complejo enzima-sustrato, dado que en este punto aquí, aquí, por más sustrato que yo le ponga, ya la enzima va a estar totalmente ocupada y no va a haber lugar a que se forme más enzima, o sea, la enzima va a estar 100% ocupada realizando su función metabólica. Listo, con estas dos cosas en mente, bueno, anteriormente no en Vmax, sino de aquí para acá abajo, o sea, no en no en ese punto en donde la concentración es máxima, o sea, en estos otros puntos, en cualquier otro punto de la reacción, antes de llegar al Vmax, la concentración total de la enzima, o sea, E.T va a ser igual a lo que hay de la enzima sola, o sea, la concentración de la enzima, más lo que hay del complejo enzima-sustrato. ¿Sí? En cualquier otro punto, de aquí hacia acá, la concentración total de la enzima va a ser igual a la enzima que haya sola, sin reaccionar, más toda la enzima que está acomplejada con el sustrato. ¿Sí? Si todo esto se entiende ya podemos proceder con la formulación de la ecuación de Michael y Entonces, voy a borrar esto. Esto no, no me interesa tenerlo por aquí. Esto no se puede borrar, creo. No. Pues, pues, muy mal. Vamos a borrar esto aquí. O de hecho, moverlo para otro lado. No me interesa que esté aquí. ¿Listo? Entonces, son varias consideraciones que hice. Dice que, dije que eh, B sub 0, o sea, la, la velocidad para la, obtener el producto, va a ser igual a la constante 2 por el complejo enzima-sustrato. Adicional a eso, eh, consideré que en donde existe la velocidad máxima, B max, o sea, aquí en este punto, B max, eh, la concentración total de la enzima va a ser ah, igual al complejo enzima-sustrato. Porque en este punto Vmax ya no va a haber más enzima libre y que la enzima total en cualquier otro punto, cualquier otro punto de aquí para abajo, en cualquier otro punto, allí la concentración total de la enzima va a ser igual a la enzima que esté suelta, que esté solita, más la enzima que esté unida al sustrato. Entonces, con estas consideraciones ya podemos empezar a formular la teoría de Michaelis-Menten. La teoría de Michaelis-Menten. Mi, bueno, Michaelis Menten ¿me se asume que el, el complejo enzima-sustrato se encuentra en un estado estable. ¿Qué quiere decir estable? Pues quiere decir que ¿se me da el quiere decir que la formación de enzima-sustrato Va a ser igual a la degradación de enzima-sustrato. De vamos a obtener que el complejo de enzima-sustrato de está estable. O sea, ¿sí? Ahí está estable. No, no, da, no hay lugar a que se encuentre desestabilizado. Entonces, en las reacciones tipo michael y menten eh, se asume esto: que el complejo enzima-sustrato es estable. Okay, entonces tenemos que la formación de ese complejo va a ser igual a la degradación. Entonces voy a referirme nuevamente a esta expresión que está acá arriba, a la eh, expresión que escribí inicialmente, y voy a numerar las reacciones eh, reversibles, o sea, las reacciones que van hacia atrás, de derecha a izquierda, con números negativos. Entonces esta va a ser reacción menos uno, esta va a ser reacción menos dos. Entonces voy a identificar en estas reacciones... Eh, de hecho voy a, voy a copiarme esto para acá abajo voy a, voy a tenerlo por aquí simplemente lo que hice fue copiarlo y pegarlo acá abajo voy a identificar en estas reacciones eh, cuáles de ellas producen formación de complejo enzima-sustrato entonces la reacción que produce enzima-sustrato vamos a ver vamos a ver cuál es pues esta, enzima más sustrato produce enzima sustrato, es decir, la reacción 1. Entonces vamos a, voy a escribir aquí que la reacción 1 produce enzima sustrato, formando, estoy formando, produciendo enzima sustrato. Más, ¿qué otra reacción produce enzima sustrato? Pues voy a borrar por aquí. Ya sé que la reacción 1 produce enzima sustrato. Eh, ¿Qué otra reacción también produce enzima sustrato? Pues vamos a ver. Eh, cuando la enzima y el producto se unen para formar enzima sustrato. Entonces, esta otra reacción de aquí también produce enzima sustrato. Entonces, la reacción 1 y la reacción menos 2 van a formar enzima sustrato. Entonces, voy a escribir aquí que la velocidad 1 más la velocidad menos 2 van a formar enzima sustrato. Y esto va a ser igual a la degradación de enzima sustrato. Entonces, vamos a ver... ¿Qué reacciones conllevan a la degradación de la enzima sustrato? Entonces vamos a ver eh, cuál. Entonces voy a escribir, voy a ver por aquí la primera, es esta. Aquí la enzima con el sustrato se degrada para producir enzima producto. Entonces la reacción 2, y la B2, produce degradación de enzima sustrato. Vamos a ver qué otra reacción también produce a la degradación de la enzima sustrato. Pues miren esta reacción. Aquí la enzima sustrato se va a degradar para formar enzima sustrato. Entonces la reacción menos uno también forma degradación. O también lleva lugar a la degradación. Entonces vamos a tener por aquí que la B menos uno también lleva lugar a la degradación. Entonces estas son velocidades. Esto está en un estado estable. Está bien, y a partir de las expresiones de velocidad yo puedo escribir eh, las... Bueno, a partir de las velocidades yo puedo escribir las expresiones. Entonces, para velocidad 1, aquí tengo esta expresión, vamos a escribir la expresión que corresponde a la velocidad 1. De la siguiente manera, entonces, eh, la reacción 1, nuevamente vamos a borrar, vamos a quedarnos solamente con la reacción 1, esa que ustedes ven ahí, ¿sí? Para la, escribir la expresión de velocidad, vamos a tener que concentración de los reactivos es S por la constante 1, ¿cierto? Entonces, para B1 vamos a tener que es K1, por la concentración de la enzima por la concentración del sustrato vamos a ir un poquito más, más atrás eh, ¿qué pasó aquí? Bueno, vamos a tener que K1 por concentración de la enzima igual la concentración del sustrato más eh, me di cuenta que la reacción menos 2 también conlleva a la formación de enzima sustrato entonces vamos a ver es pues la ecuación 2, menos 2. Pues. Entonces, vamos a borrar esta, todo esto que es por aquí. Entonces, la ecuación 2 va aquí: estos son los reactivos y estos son los productos. Entonces, yo puedo escribir que K menos 2, la constante menos 2, por la enzima, por el producto. Aquí ya obtengo entonces todas las reacciones que me llevan a la formación de enzima sustrato vamos a ver qué reacciones. Me llevan a la degradación de enzima-sustrato. Entonces, obviamente, la reacción 2, esta reacción, lleva a la degradación del enzima-sustrato. Entonces, la expresión para esa, para esa reacción va a ser la constante 2 por la concentración de los reactivos. Ahí mi reactivo es el complejo enzima-sustrato. Más, vamos a ver qué otra reacción lleva a la degradación del complejo de enzima-sustrato. Lo resto por aquí. Y borro esto por aquí. Entonces aquí la enzima sustrato se va a degradar en enzima más sustrato. Entonces voy a tener que K-1 por los reactivos, que es enzima sustrato. Entonces vamos a tener aquí que es K-1 por la concentración de enzima sustrato. Vamos a resaltar todo lo que sea enzima. Que no se pierdan por aquí. Enzima, enzima sustrato y enzima sustrato. Ok, ya esta ecuación que está aquí no la voy a ocupar más, que la voy a borrar toda. Y voy a tomar la siguiente consideración, y es que esta reacción, reacción menos 2, o sea, esta reacción, reacción menos 2, esta reacción que voy a encerrar aquí, es significativamente eh, pequeña en comparación, por aquí le paso esto, es significativamente pequeña en comparación con la reacción eh, de producción. Entonces, yo, esta reacción, este producto lo puedo de alguna manera despreciar. Vamos a cambiar. Lo lo Mismo. Ok, bueno, ahí parece que funcionó, vamos a ver. Qué... Lo que yo dije fue esto, que esta reacción K, de la reacción K-2 es significativamente pequeña, entonces la puedo despreciar. Ok, ahora lo que voy a hacer es empezar a operar matemáticamente con esta expresión. Voy a escribirla simplemente acá. Bueno, lo que hice fue esto, esto lo borro, me llevé eso, básicamente me llevé. ¿Sí? Esta es la expresión con la cual voy a trabajar. Y la voy a poner aquí. Ok, entonces, ahora simplemente voy a empezar a operar matemáticamente. En la parte derecha voy a factorizar eh, enzima sustrato. ¿Sí? Voy a factorizar enzima sustrato. Y en la parte izquierda voy a reemplazar eh, la concentración de la enzima la concentración de la enzima va a ser igual a la enzima total menos el complejo enzima-sustrato. Entonces, realizando esas operaciones matemáticas, voy a tener entonces que K1, eh, factor de enzima total menos enzima-sustrato por sustrato, Un momentico esto aquí quedó raro. Cierro <coughs> paréntesis, concentración de sustrato. Cierro paréntesis, igual a... En la parte derecha de la expresión, lo que, es, lo que voy a hacer es factorizar encima sustrato. Entonces voy a tener aquí concentración encima sustrato. Factor de K2 más K1. ¿Listo? ¿Listo? Lo que voy a hacer a continuación, aquí en este punto de la expresión, voy a mandar a dividir eh, K1 a la derecha. Y voy a, a expandir estas, estos paréntesis. Entonces esto me va quedando así. encima total por, esto aplico aquí distributiva, por sustrato menos... Complejo encima sustrato, por sustrato, e igual, complejo encima sustrato, que multiplica a K2, más K-1, perdón, K-1, sobre K1. Ahora, esta expresión que voy a resaltar aquí en verde, esta expresión que voy a resaltar aquí en verde, yo le voy a decir que se llama la constante de Michaelis. Esto va a ser la constante de Michaelis, caso M. Quedemos ver el nombre ahí. Constante de Michaelis. en mente. ¿Okay? Y se llama de ahora en adelante el caso M. Cuando un ejercicio me den estas constantes y me piden calcular K sub m, simplemente la sumo, sumo K, K2 con K1 y las divido entre K, bueno, K2 bueno K más K-1 y las divido entre K1. ¿Qué quiere decir la constante de Michaelis? Me habla de la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Entre mayor sea el valor de la constante de Michaelis, más afinidad va a tener la enzima por el sustrato. Y ese complejo enzima-sustrato se va a formar mucho más rápido. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer a continuación es eh, voy a pasar esta expresión que está aquí a sumar al otro lado esto lo voy a pasar a sumar al otro lado y voy a tener la siguiente expresión entonces complejo, betón, encima total por sustrato va a ser igual al complejo encima sustrato por la constante de Michaelis más eh, encima sustrato por eh, sustrato. ¿Sí? Esto que está aquí, esto que está aquí, es la constante de Michaelis. De hecho, dejémosla el mismo color, que va a ser K M. Eh, y el resto, bueno, el resto eh, simplemente esto pasado al otro lado allá. Ahora lo que voy a hacer eh, aquí, en este punto, voy a factorizar encima sustrato. Lo voy a factorizar y lo voy a escribir en la izquierda acá. Entonces voy a obtener el complejo enzima-sustrato, factor de la constante de maika X más la concentración del sustrato, va a ser igual a la enzima total, o por fuera, enzima total por concentración del sustrato. Aquí cierro paréntesis, lo que hice fue factorizar, eh, esto, autorice estos dos, entonces me queda K sub M más S, y esto lo escribí acá en la derecha, no he hecho más nada nada extraño. Ahora lo que voy a hacer, lo que voy a hacer aquí a continuación es eh, voy a dividir todo entre K sub M por S para que me quede encima sustrato solo en la izquierda, entonces voy a tener entonces que encima sustrato, encima sustrato va a ser igual. A enzima total por encima sub, por sustrato, perdón, dividido entre la constante de Michaelis por, perdón, constante de Michaelis más concentración de sustrato. ¿Listo? Y esto ya se va apareciendo a la ecuación de Michaelis. Ahora lo que yo voy a hacer es multiplicar eh, todo por K2. Entonces, si yo multiplico por K2 en la izquierda, también tengo que multiplicar por K2 en la derecha. Entonces voy a tener que en la izquierda tengo K2 por complejo enzima-sustrato, sí va a ser igual a K2 por enzima total por sustrato dividido entre la constante de Michaelis más eh, sustrato. Ok, hasta aquí, ya esto se va pareciendo más a la constante, de, a la expresión de Michaelis. Entonces vamos a ver a qué es igual esto, está aquí en la izquierda, primero que todo. Entonces voy a subir un, un momento, y ustedes se van a dar cuenta que yo al inicio escribí dos expresiones. Es escribí dos expresiones, una, que es B0, no sé si se si, si le a ver por aquí, este, B0, B sub 0 es igual a K2 por S. Entonces, ¿qué expresión de aquí abajo se parece a B sub 0? Pues esto. Entonces, esto que está aquí es B sub 0. Va a ser igual a K2 por ET sobre por S. Listo. Adicional a eso, eh, en Vmax, en velocidad máxima, de velocidad máxima, eh, la enzima total, enzima total, vale enzima sustrato. ¿Sí? Entonces, a, a la velocidad máxima, la expresión para la velocidad máxima va a ser igual a K2 por enzima total. ¿Ok? Entonces, esta expresión que está aquí, K2 por enzima total, corresponde a la velocidad máxima de la enzima, a max entonces, la expresión me va a quedar así. Imax por concentración de sustrato sobre K sub m más concentración de sustrato. Y esta expresión que ustedes ven aquí, que me está acabando el tiempo de estar, es la expresión de Michaelis-Menten. Que me relaciona a la velocidad de... La degradación de la enzima, o la velocidad con la cual la enzima degrada el sustrato, con la velocidad máxima y la constante de Michaelis menten Entonces, por acá ustedes ven eh, que la, la velocidad VO va a ser igual a Vmax por S sobre Km por Km más S. Esta misma expresión que tenemos aquí, esta misma expresión que tenemos aquí. Listo, ahora, pero ¿cómo se resumen el ejercicio de Michael Inventen? Eh, lo que yo hago es pasar esta expresión que está aquí a la forma lineal. A la forma lineal. Entonces, para pasar esto a la forma lineal, lo que hago es invertir todo. Es decir, dividir todo entre un, o sea, uno entre todo esto. Entonces, esta es Michael Inventen tal cual como, como se calcula, como se, como se deriva. Pero la forma lineal es invertir esto. Entonces... La inversión de esta ecuación, vamos a borrar esto aquí. La inversión de esta ecuación va a quedar de la siguiente manera. 1 sobre v sub 0 o la velocidad es igual a K sub M más concentración de sustrato sobre B max por sustrato. Aquí aplicando eh, distributiva, porque aquí sí puedo aplicar distributiva de fraccionarios. Entonces vamos a tener que K sub M sobre B max por S. Bueno, de, de hecho me sirve más que quede la cinta, 1 sobre concentración de sustrato va a ser igual a 1 eh, sobre B max. No sé si vieron ahí lo que dice. Eh, lo que hice fue lo siguiente, Voy, dividí esta expresión, ya, esto, entre esto, entonces me queda Km sobre Vmax, por 1 sobre S, y también dividí esta otra expresión, la sumé con esta otra expresión, eh, S con S se cancelan, y me queda 1 sobre Vmax. Al final la expresión que tengo, 1 sobre V0, sub va a ser igual a m sobre Vmax, 1 sobre la concentración de S, más 1 sobre Vmax. Y haciendo la misma analogía que habíamos realizado con la, el chicorgeo del grillo, esta va a ser mi variable dependiente Y, esta va a ser mi pendiente, esta va a ser mi variable independiente X, y esto va a ser mi interceptor. Esto que yo hice aquí, si yo gráfico esto, obtengo un gráfico que se denomina el gráfico de, no lo sé pronunciar, el eh, wauer Bark. Bueno, este gráfico. Si yo gráfico 1 sobre B, caso M sobre B max, 1 sobre S más B max, Esta misma expresión. 1 sobre B, caso M sobre B max, 1 sobre S más 1 sobre B max. Esta misma expresión que ustedes ven aquí. ¿Qué okay, fue? Okay. Listo, entonces para determinar eh, K sub m sobre K constante Michaelis sobre Vmax, yo lo que hago es. Bueno, de hecho en estos ejercicios me preguntan. Le damos aquí este ejercicio en particular. El gráfico de Line Weaver Bork. Si lo sé pronunciar. Eh, bueno, aquí son, no creo que me dé tiempo a hablar de eficiencia catalítica. Pero la eficiencia catalítica. Eh, tiene que ver con el número de recambio enzimático, que es Kcat, que es igual a Vmax sobre la concentración total de la enzima, y me habla de la cantidad de sustrato que puede ser convertida en un segundo a la velocidad máxima, y la eficiencia catalítica se, se calcula dividiendo este número de recambio enzimático entre casos. Veamos este ejercicio aquí de manera rápida. Rapidita. Bueno, este no. Este ahí lo dejo indicado. De hecho, en este ejercicio, miren lo que me pide. O sea, a partir de datos, aquí... un Ciertos dato me pide que calcule Bmax y que calcule constante Michaelis. Además de eso me pide que calcule el número de recambio enzimático, Kcat. Y me dan la concentración de la enzima, concentración total. Entonces recambio enzimático, Kcat, va a ser igual a Bmax, que lo determinamos gráficamente sobre la concentración de la enzima. Miremos este punto, este ejercicio es en particular, aquí hay diferentes concentraciones de la enzima. Tengo concentración de sustrato, acetilcoenzima A, y tengo velocidad de enzimática aquí. Cada una de estas es una columna, velocidad y enzima. Entonces yo lo que tengo que hacer es llevar estos datos a esta forma. Entonces voy a tener que graficar 1 sobre la velocidad, 1 sobre esto. 1 sobre la va a ser mi variable independiente y 1 sobre la concentración de sustrato, o sea, 1 sobre esto. Uno sobre eso. si yo realizo esa gráfica, la pendiente va a ser igual a este valor. Y el intercepto, ojo, que el intercepto va a ser igual a 1 sobre Vmax. Entonces, determinando el intercepto, encontrando el intercepto con la ecuación de la recta, agregando la línea de tendencia, yo puedo calcular Vmax. Y teniendo Vmax y la pendiente que es caso M sobre UMAX, puedo determinar caso M. Entonces ahí están estos ejercicios, mírenlos a ver si los pueden resolver. Yo voy a realizar un video solucionándolos, se los compartiré junto con el video de esta sesión virtual, entonces nos vemos la próxima semana, ya para definir el futuro de este curso. Entonces, es eh, tarde, ahí nos vemos. Entonces, muchas gracias por haber asistido a la sesión de hoy. Voy a tener la grabación. Y. Johanna oh, está por ahí. Johanna Rodríguez está por ahí. No, profe. Pues, por alguna razón, eh, la grabación de este video va a quedar en la cuenta de. Juana. Entonces comuníquense con ella a ver si me, la, si me puede mandar el link del video para yo descargarlo y subirlo. Listo, profe, Ya se le comenten al grupo entonces. Ok.